Muy buenos días a todos, este es Dr. Palacios, y aquí les voy a hacer una presentación acerca de la hipertensión. En este caso, la hipertensión esencial o primaria. Primero que comencemos, solo quiero darles este dato, que el 29% de estadounidenses tiene hipertensión. Y eso es uno entre tres personas. Bueno, primero que nada, ¿quién soy yo? Yo estoy, yo soy un doctor naturopata en Estados Unidos. Uh, obviamente hablo inglés y español. Esta es una carrera de cuatro años, parecida a la medicina, pero es más tratada con medicinas naturales y efectivas. Eh, también tengo un certificado en terapia sacral, que es más que nada un tipo de terapia física. Y mis enfoques son en dolor de cabeza, migrañas, salud de hombres, como hormonas, alergias, problemas con azúcar y presión. También estoy entrenado en terapias naturales, seguras y efectivas, que no tienen tanto efectos secundarios. Así que con esto les quiero también decir qué van a aprender en esta presentación. Entonces, los objetivos son entender la hipertensión primaria en su etiología y definiciones, patofisiología, signos y síntomas, secuelas... y tratamientos convencionales y naturales. También les quiero dar esta información que es pescado de responsabilidad aquí. Toda esta información es solamente educacional... y no es considerado tratamiento médico profesional... para afecciones médicas. Así que si usted tiene un problema... Tiene que ir a su doctor y preguntarle si estas terapias pueden ser útiles en su caso. Ya, comencemos con la presentación entonces. Primero que nada, ¿qué es la hipertensión? En otras palabras, presión alta. ¿Qué se considera tener la presión alta? Entonces, hoy en día, en 2020, si uno tiene... 129 bajo 79 milímetros de mercurio o menos, es considerada presión normal. Pero si es más de eso, de 130 a 85, entonces es considerada presión alta. Y obviamente hay muchos factores, aquí los le puse a la lista, como obesidad, consumo de alcohol, fumar, estrés... Tóxicos de niveles de metales, que es algo que no muchos saben. Resistencia de insulina, como si uno tiene diabetes, por ejemplo. Alto consumo de sal o bajo consumo de magnesio y calcio, que son minerales muy esenciales al cuerpo, especialmente magnesio. Entonces, la patofisiología. ¿Qué es lo que pasa adentro? La patofisiología es más que nada el sistema, el mecanismo de... ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo cuando uno tiene presión alta? Entonces, hay muchos factores. Porque en, esta, en este caso la hipertensión esencial o primaria no tiene una causa obvia o singular. Entonces, los puntos principales que voy a hablar aquí van a ser disfunción del sistema hormonal. Que se llama renina angiotensina-andosterona. La disfunción del corazón. ...y disfunción endotelial. Obviamente, si ustedes no entienden estas palabras, voy a hacer lo posible para que puedan entender un poquito. Y tampoco voy a irme a tanta paciencia de eso, porque obviamente hay mucho, mucho que hablar. Bueno, primero que nada, la patofisiología de la alta, ¿qué puede ser? Primero, el sistema renina angiotensina andosterona Para hacérselo simple... No voy a irme tanto a la, a la foto. Si usted quiere, puede darle pausa al video y mirar cómo es. Pero en fin, lo primero que tiene que saber es que este es un sistema hormonal. Entonces, son proteínas de la sangre que mandan mensajes a otras proteínas y otras hormonas. Y así sucesivamente hasta que la lesión suba. Este sistema se activa. Cuando uno tiene la presión baja, entonces la última hormona, que sería la antesterona y la angiotensina número 2, eso crea que la presión suba. Es solamente una adaptación del cuerpo. Entonces, si la presión está muy baja, el cuerpo gasta hormonas, estos mensajes, para que suba de nuevo. Pero el problema es que, como hay tantos órganos involucrados aquí, si uno de estos órganos está dañado, eso puede causar un desequilibrio o un imbalance en este sistema. Y el órgano más, como le digo, el más sensible es el riñón. Porque el riñón tiene todos esos receptores muy sensibles para bajar y subir la presión. Entonces, si usted tiene problemas renales o tiene que tener mucho cuidado. o Puede que sea una causa de alta Así si es que la tiene. ¿Okay? Eso es todo. Eso es todo lo que quiero que sepan. Lo segundo. La otra causa. Puede ser también una disfunción del corazón. Como cambios musculares, musculares al corazón. Como adaptación. Y es causa de un grueso miocardial. Entonces, como pueden ver aquí. Hay dos fotos. Primero... Es un corazón normal. Aquí está el ventrículo derecho. Es el que pompea los pulmones para que la sangre se reciba oxígeno. Entonces después regresa por el ángel izquierdo de aquí. Y va después al ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo izquierdo cuando pompea manda la sangre a la aorta. Y la aorta después manda... La sangre oxigenada a todo el cuerpo y así le da nutriente, oxígeno y lo necesario para que el cuerpo siga funcionando bien. Ese es el caso ideal. Pero cuando uno tiene problemas de circulación, y puede ser por muchas causas, también al fumar coágulos, ateromas que son los coágulos que ocluyen las arterias, entonces el cuerpo puede... Piensa que no, necesita, no recibe oxígeno suficiente. Entonces, cuando eso pasa... El cuerpo le dice al corazón que tiene que apuntar más, más duro. Entonces, como respuesta a eso, el corazón comienza... a pasar por un, una fase que se llama hipertrofia. Aquí que nada que decir grande. Endurecerse y agrandarse. Entonces, como pueden, pueden ver aquí... El ventrículo izquierdo se está engrosando y entonces esa respuesta causa una presión alta porque ese músculo ya está más grande que antes y entonces cuando eso pasa el pompeo va a ser mucho más fuerte. Entonces eso va a causar presión alta. Es una adaptación que, que lleva tiempo. El corazón... Obviamente cuando está por mucho tiempo así, estamos hablando de años, entonces puede bajar, puede debilitarse y así tener muchos más problemas después. Entonces también es muy, esto más que nada, es muy importante que ustedes se chequen, que vayan a un doctor y se examinen si tienen presión alta, antes de que sea muy tarde. Obviamente esto no, uno no lo ve. Porque esto está dentro del cuerpo. Puede que lo sienta, pero uno no lo va a ver. Algo más que quiero agregarle a esto es también el desequilibrio del sistema de la presión. Entonces, el, y este viene del cerebro, del sistema nervioso. Entonces, cuando uno, cuando uno entiende, cuando uno sabe que hay nervios que causan el cuerpo se estrese y otros nervios que ayudan al cuerpo a relajarse. Entonces, ese es el simpático y ese es el parasimpático. No sé si escuchan el reloj ahí, pero es solamente que es la hora más. Uh, pero, como les decía, el, el sistema nervioso simpático es más que nada... Cuando uno está en estrés, en, en alerta muy alta, cuando está alerta. Entonces, la sangre pompea mucho, la visión sube, uno está corriendo. Es como decir que uno está corriendo de un oso, porque está en peligro de, de muerte, en otras palabras, o de, de daño. Y el parásimpático es completamente lo opuesto. Es cuando uno está descansando, comiendo y relajándose. Entonces, un desequilibrio que deja este sistema simpático muy alerta por mucho tiempo... ...también puede causar problemas de la presión. Entonces, como pueden ver, hay gente que tiene mucho estrés y no sabe controlarse. Entonces, estamos hablando de controlar su estrés. Entonces, puede que tengan problemas de presión, que más que nada sea mental. No es solamente una causa del corazón. Entonces, esto es algo también que tienen que saber. Tienen que estar muy educados para que consulten con su doctor. Porque también el doctor debería hacerle preguntas qué, qué tipo de estrés uno tiene. Bueno, continuamos. Y el, la tercera causa de hipertensión arterial o hipertensión alta... Es disfunción endotelial. Bueno, ¿qué es, es, ¿qué es esto? ¿Qué es el endotelio? Como pueden ver aquí, pues dos fotos. Una en dibujo y otra en más computarizada. Pero como ven, esta es la arteria. Y como pueden ver aquí, de arriba hasta abajo, la arteria tiene muchas capas. Tiene capas de músculo, capas de tejido conectivo, que es, como, que es lo que la arteria su como digo, su tensión, aquí está el tejido de músculos y más abajito aquí, esta es la capa de las células endoteliales. Y aunque no lo crean, hay células en, esas, en esa capa y esas células regularizan mucho en el sistema de la sangre. Entonces, cuando uno tiene presión alta o cuando uno tiene daños o estrés en, el, en la sangre, como fumar... ...comer mala dieta y mucho daño en sí, estas células se dañan y a largo plazo, cuando el daño ya no se puede reparar... ...entonces comienzan a, las células ya no comienzan a funcionar bien y esto puede causar presión alta porque ya no hay nada para mantener su presión adecuada. Entonces, esto es más que nada por falta de antioxidantes. Entonces, tienen que tener mucho cuidado también y tienen que saber que esto puede ser por, por daños externos que uno no se da cuenta. Y el fumar es una de las cosas más, más grandes que causa tensión y, y es por este sistema. Y también cuando uno tiene muchos daños en esas endotelios esas células, puede causar... ...más problemas que no solamente causan presión alta, pero también coágulos. O como aquí pueden ver en este triángulo, que se llama la triada de Virchow, que es el, el creo que era fisiólogo. Bueno, científico, que descubrió qué que causa la trombosis. La trombosis es un coágulo que va a una arteria y nieve que para la arteria porque no necesita, no recibe la sangre suficiente. Es como un tubo y uno le pone un, una capa ahí para que la, el agua no siga. Es parecido así como una trombosis. El problema es que los lugares más sensibles son los órganos y cuando hay trombosis en los órganos es muy difícil repararlos. Entonces, esta lesión endotelial es muy común puede ser de, de esta trombosis. Y también si tiene problemas síndrome metabólico, como dice aquí, diabetes, obesidad, altos triglicéridos y colesterol. Esto también puede causar a largo plazo una trombosis. Y como pueden ver, es la lesión endotelial, el flujo sanguíneo normal. También por daño, por daño como cigarrillos y, la, y el estado de hipercoagulabilidad. Ya, entonces eso es todo de, la, de lo científico. Ahora vamos a ir más a lo clínico, más a lo que no puede haber en el doctor. Entonces, signos y síntomas. ¿Qué es lo que puede sentir? La verdad, no mucho. Cuando uno tiene presión alta, no hay muchos síntomas hasta muy muchos, mucho tiempo después. Puede ser meses, años, especialmente si no se ha controlado. Pero en etapas tempranas lo único que va a saber es que sus números están altos. Y eso es todo. Entonces es muy, es muy necesario que usted se chequee, que sea un examen en, por la farmacia o, o un farmacista, una enfermera que le haga el examen de presión. y a ver si su presión está equilibrada o no. Pero si continúa con su presión alta meses después y no se controla, puede tener algo que le llaman medias, esto puede ser por jaquitas, puede darle maleos, fatiga y zumbidos en los oídos. Ah, y lo último, ya cuando puede pasar años o la presión está muy alta y no se equilibra a, a corto plazo estamos hablando de una, un número por lo menos de 180 a 90, más o menos. No, 180 a 100. No se cree que es la presión que se considera hipertensión maligna. Y eso es cuando uno tiene problemas de visión, hemorragias internas y dolor de pecho. Y eso ocurre porque la presión es tan alta y las arterias más... O las, los vasitos, los vasos de sangre más pequeños son muy sensibles a la presión. entonces los vasos más sensibles están en los ojos en el cerebro y también puede estar en el corazón o en los pulmones mismos. Por eso puede pasar a los pechos, problemas de visión y hasta una hemorragia cerebral. Bueno, si diagnóstico diferencial, ¿qué más puede ser? Si usted tiene hipertensión y sabe la causa, entonces eso es considerar hipertensión secundaria. Porque ya uno ya conoce la causa principal y esto puede ser por todas estas, estas causas. Puede ser eh, enfermedad renal crónica o eh, una obesidad, perdón. Ah, Embalazo, eso es momentario. Cuando uno ya tiene la de la atención celular. Ah, píldoras anticonceptivas, medicamentos, hiperparatiroidismo... También la tiroides y los paratiroides pueden para causar problemas. Y el estrechamiento de la arteria que suministra sangre al riñón. En otras palabras, la circulación en el riñón. Entonces, si uno tiene uno de estos problemas y después tiene hipertensión debido a eso se considera hipertensión secundaria. Pero los anteriores que hablamos, la disfunción endotelial, el. Y por hipertrofia, que es el cuando el corazón se agranda. Y también, ¿cuál fue lo primero? Ah, las hormonas, la, la renina, el sistema renina, angiotensina, antiterrona, eso también pueden ser, no son, digamos, causas principales, pero eso es como una arcada de problemas que puede llevar a la hipertensión no está considerado aquí porque todavía no es algo definitivo. No es 100%. Bueno, secuelas. Y esto que decir qué pasa si usted no trata la hipertensión. La HTA quiere decir hipertensión. La presión alta. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Insuficiencia cardíaca congestiva. Es que cuando el corazón se debilita por mucho tiempo, ya después... Un no, necesito es hospitalizado porque el corazón ya no puede cumplir sangre muy bien. Insuficiencia renal, parecido si no tiene daños renales. La hipertensión causa problemas a los riñones porque los riñones tienen células y receptores muy sensibles y que con la presión alta se pueden dañar. Y derramo cerebral, como hablamos antes, por el estado de hipercoagulabilidad, que es por el de esto. Los coágulos altos, el daño de las células endoteliales alrededor de las arterias y el flujo normal de la sangre. Y como les dije, en los ojos y el cerebro pueden ser los más dañados y causar un derrame cerebral o hemorragia. Bueno, si usted va al doctor, ¿qué es lo que necesita decirle? Especialmente si usted tiene un historial de hipertensión. Primero, tiene que saber que si uno tiene lesión alta de 130-80 o más, tiene que hacerle tres visitas distintas para darle un diagnóstico apropiado de esta enfermedad. Una sola vez no es suficiente. Obviamente, si una vez su hipertensión está muy alto, el número muy alto, como 180 a 200. entonces el doctor tiene que mandarlo a, a emergencia, porque eso es un estado muy, muy alto y muy peligroso. Lo otro que el doctor le puede hacer, o que debería preguntarle que si le puede hacer, es la fundoscopía, que es un examen visual, como pueden ver aquí en la foto de la doctora, Viéndole los ojos a la paciente, porque como les, dije, como les dije, la presión alta afecta a los vasos muy pequeños, entonces puede hacer derrames y con la fundoscopía se puede ver dentro de los ojos. Y análisis de orina, porque esto también revisa los daños de los riñones y eso se ve en la orina. Entonces, si usted tiene problemas de presión y no ha ido por mucho tiempo, doctor, se anima a ir, entonces pregunta al doctor que le haga un examen de ojo breve, no como el oftalmólogo, y también un análisis de orina. También tiene que entender que los doctores son humanos, pueden olvidarse de cosas, pero si ustedes les recuerdan, ellos lo más probable que le hagan el, el, el examen y es necesario. Bueno, enfoque de tratamientos. ¿Cómo uno llega a tratar estas cosas? Hay que abordar estos tres problemas para reducir la presión alta. El primero es el estrés. El segundo es el volumen. Y tercero la resistencia periférica. En otras palabras, calmar el estrés, calmarse uno mismo, este, ayudar al corazón trabaje bien, y limpiar las arterias. Esos son los tratamientos principales que, sí, que yo creo son muy necesarios para, para la atención. Entonces, tratamientos convencionales. Esto es tratamientos uh, médicos modernos, que son drogas. Primero son los inhibidores, inhibidores de la SA. Es, SA quiere decir enzima, convertiza de angiotensina 1 o 2 angiotensina 2 bueno, como hablamos del sistema de renin, angiotensina aldosterona como les dije, si ese sistema se activa cuando la presión está muy baja para elevar la presión alta entonces, las drogas que interfieren con este sistema van a ...causar que la presión se siga bajo y no se suma, que siga, siga baja. Y una de estas drogas se llama lisinopril. Estos son los nombres comunes que estoy poniendo porque cada país tiene su nombre de marca distinta. Entonces, lisinopril es conocida por todos lados. Eh, también bloqueantes de los canales de calcio. Esta es una droga que trabaja más en el corazón. Porque si el corazón, como les dije, comienza a pompear muy duro, estos, estas drogas van a, van a hacer que el corazón no pompee tan fuerte, tan duro. Y una de estas drogas se llama anglobipindo. Y los diuréticos es cuando uno tiene mucho fluido en el sistema y esto ayuda a que los riñones saquen el fluido extra. Entonces, los diuréticos son furosimida, hidroclorotiazida. La sí, bien a la primera. Esa, esa me gustó. Pero en fin, como les digo, estas también son... Estas son drogas que ayudan a los riñones a sacar el fluido extra... ...porque también hay una... Hay, bueno, es conocimiento médico que cuando el cuerpo tiene mucho fluido... ...también puede, caer, puede subir la presión o mucha sal. Entonces esto ayuda a sacar la sal extra y el agua extra y eso en sí puede también ayudar a la atención. obviamente el doctor le puede dar esto si cuando tenga diagnóstico y a ver después cómo le va pero ya como con mi especialidad quiero hablar de tratamientos naturopáticos y estos son tres que tengo para ustedes primero la hidroterapia de contraste. hidroterapia de contrastes y esto cómo funciona es que uno va a la ducha, se da un baño, una ducha normal, con agua tibia o caliente. Y después al final de la ducha comienzan a aislar el agua. Entonces, caliente tibio, a tibio, menos tibio, frío y hasta lo más frío que pueda. Y va a ver y con eso el sistema de nervioso, como le decíamos, de parasimpático y parasimpático... Comienza a regularizarse. Entonces, eso en sí puede ayudar también mucho a la afición. Porque es algo más mental. Eh, también medicina botánica, que quiere decir hierbas. Como primero es la rapúlpia serpentina. Estos son los nombres oficiales en latín. Pero el nombre común se llama la serpente, serpiente india. O también la serpiente de África. Son todos... Ahí dice que están considerados que tienen esta planta. Esta planta es esta que tiene rojizos, flores rojizo, que todavía no han salido. Son, esta planta tiene más de 50 alcaloides índoles, que es el químico que causa que baje la presión. Y uno de estas se llama reserpina. Reserpina es una droga que ya ha sido extraída y se puede usar en casos de emergencias que también baja la presión. Y esto trabaja más por el sistema simpático. Entonces, esta planta como bloquea el sistema simpático. Entonces, cuando uno está con mucho estrés, uno comienza a bajarse. Entonces, la presión también se comienza a ganar. La otra hierba, Hibiscus sartarifa, también se llama hibisco o también lo conozco yo como flor de jamaica bien muchos países latinoamericanos, tienen su nombre propio, especialmente si esta planta es nativa en su país. Yo sé y esta planta es esta rosa grande, esta flor grande que pueden ver. Yo sé que es muy común en los países tropicales o semitropicales. Entonces, esta hierba es más. Ayuda con la presión porque limpia las arterias. Entonces, como se acuerdan de ese, esa triada de Virchow, eso es lo que hace. Ayuda a balancear esa triada para reparar los endotidios porque tiene muchos antioxidantes. También ayuda a bajar los coágulos, también por limpiar las arterias. Y por limpiar las arterias también puede balancearse el flujo de la sangre. Entonces, es una hierba muy, también es muy buena. Uh, y lo recomiendo mucho si usted tiene presión alta y quiere ver qué puede hacer. Pero recuerden que estas son hierbas y, no, y, y también tienen, su, tienen sus efectos. Y si usted no sabe tomarlas bien, puede, darles, puede tener efectos secundarios. Entonces, muy es muy necesario que revise con alguien que sepa de esto. Un doctor naturopata, un nervista o alguien parecido que sepa de esto para darle una dosis específica a su cuerpo, a su necesidad. Y el último que le quiero dar es un tratamiento cuerpo y mente que más cómo relajarse como el conciencia. Cada minuto cada día, como usted, estamos tan estresados, hay mucho que hacer. Y la mente nunca deja de llenar los pensamientos. Es necesario que eso pare. Porque como usted se si da una lucha para limpiar su cuerpo, también la mente necesita eso. Necesita como una lavada, un, un baño, para que comience a relajarse y quitarse de todo esa nube que tiene la mente y esas mujeres son los pensamientos locos que uno no puede parar entonces lo que le puedo recomendar es una práctica de meditación de 10 minutos en la mañana y en la noche y, como puede, y puede comenzar solamente con cinco respiraciones abdominales no del pecho pero del abdomen y esto también le va a ayudar a su cuerpo porque va a inducir el sistema parasimpático que lo va a relajar más. Y también eso puede bajar el estrés y en sí indirectamente bajar la tensión Entonces quiero que tomen esto también tan necesario como las hierbas y las drogas. Como parte de su terapia para poder relajarse y manejar bien su estrés. Bueno, eso es todo de esta presentación. Si usted necesita, quiere más preguntas, tiene más preguntas, puede mandar aquí por email o por Instagram, también estoy ahí. Por lo general, pongo muchas cosas en inglés, pero estoy tratando también de poner cosas en español. También yo hago citas por Internet, por telemedicina que le llaman. Pero obviamente no les voy a tratar como doctor, solamente como consejero, porque las leyes aquí son muy estrictas y Pero igual les puede ayudar mucho en los problemas que tengan Bueno, muchas gracias Hasta la próxima